¿Has sido desalojada o desalojado durante la pandemia o estás en riesgo de serlo? Acércate a las organizaciones que impulsan esta campaña para vincularte con otras personas en la misma situación y buscar soluciones. Súmate a la exigencia de suspensión de los desalojos y apoyo gubernamental a renta que puedes ver en el post que acompaña a este video. Haz escuchar tu voz para que en la Ciudad de México tengamos una ley sobre alquileres de vivienda que equilibre los derechos de arrendatarios y arrendadores.